Nuestro redondeador es perfecto para pulir los cortes afilados y ásperos que se pueden generar en el alambre de bisutería. Esto es gracias a su punta en forma de copa. se inserta el alambre dentro de la copa, presionamos el alambre firmemente y giramos el mango de madera. Lo hacemos las veces que sea necesario hasta que tengamos nuestra punta fina. Thank mm -hmm. you.